Oh, hola, hola, buenas con aquí, somos comentando Un día a Taberna Y hoy volvemos con Evil Genius Nuestra campaña por la dominación mundial Vamos a conseguir realizar este tercer disparo de caos Que bueno, esto siempre viene ligado a Ataques a nuestra base, etc eh, Vamos a tratar de completar el proyecto de investigación Que esto lo haremos después, pero necesitamos distraer las Fuerzas de la justicia Entonces, sabiendo eso, sabiendo eso Hoy lo que nos vamos a dedicar es Voy a coger esta sala de aquí, voy a quitar esas taquillas de ahí vamos a dejar una pequeña zona con camas para que la gente pueda dormir, aparte de esta y vamos a meter aquí, en toda esta zona taquillas igual que hicimos en este lado entonces procedemos a ver objetos vale vale, pues limpiamos aquí, vamos a hacer aquí la puerta vale vale, vamos a hacer una puerta ah, bueno ya va, ya va. Vale. La puerta aquí. Eso es. Y ahora, tipo de sala. Venga. Piñón, Eso es. Así de 28 está bien. Es que es muy exagerado, tío. Bueno, hasta aquí. Vale. Y vamos a ir poniendo... Esta aquí... Otra, otra, para... Uy, para traernos el máximo de esbirros posibles a nuestra base. Aunque haya que comprarlos a Tocateja, no os da igual. O sea, la cantidad de, de esbirros que somos capaces de gestionar son una locura. ¿Podemos seleccionar varios? No, buf, hay que hacer la operación de uno en uno. Vale. Bueno, poco a poco. No voy a... Es que no quiero... Bueno, da igual, el tiempo parado así, tampoco pasa nada mientras vamos construyendo, o sea, está bien. Vale, pues aún vamos a tener poco sitio ¿eh? para esto. Movemos, vale. No sé por qué hemos comprado más taquillas, también te lo digo. Vale. Vamos, aunque sea, nos dejaremos un pequeño espacio. Vamos a ampliar la sala de entrenamiento, eso está claro. Pero vamos a dejar aquí un pequeño espacio por no estar moviéndolo todo, todo, todo, todo, todo. todo. Vale, oh, maravilloso, cabe perfectamente. Vale, monos. hemos llegado hasta el fondo. No, hemos llegado hasta el final. ¡Ay, no! Vale. ¡Ay! ¡Qué manía! Vale, para rotarla, así, vale. Estoy yo un poquito desubicado, vale Esta me la llevo también para allá, perfecto Madre mía, tú, la cantidad de bolsas de cadáveres que tenemos ahí Vaya follón Es que viene Olga la Atómica y se nos desbarata todo, vale Hasta perfecto, tío, el que cabe milímetro. Vale Ok, cerraremos por aquí y ahí se nos queda, se nos va a quedar esa zona así, vale, confirmamos. Vale, vamos a hacer ya el cambio de sala, vamos a ser listos, aprovechamos ya el, el entrenamiento, esto es. Vale, perfecto, y este cambio lo podemos hacer de aquí a aquí. Perfecto, confirmar todo. Vale esto, esto se ha quedado la verdad como un poquito raro Pero bueno, me sirve Vale Y además vamos a coger aquí vamos a hacer En la sala de entrenamiento Vamos a gastarnos ya el dinerito Vamos a meter aquí Uno cabe, dos no van a caber Vale, los vamos a poner así y luego ya si hace falta Se mueven Un entrenador de guardias, dos entrenadores de guardias Vale, perfecto, confirmamos Eso es De hecho podríamos quitar la pared Podríamos quitar la pared. Vale, vamos a soltar esto. Vamos a quitar esto de aquí. Quién sabe que se está jugando. Ha llegado un grupo de soldados. ¿Dónde? Todos estos son los que están disertando. Eh, ¿Dónde está el grupo de soldados? Mm, bueno, quien se marcha y se marchó. ¿No tantos? Ah, no, no, o sea, es el mismo aviso. Oh, ¿Por qué? ¿Pero está esta gente? Ah, bueno, se marchan y ya. Feo me parece que se estén marchando, quiero decir, no sé, no, no, no entiendo qué puede ocurrir como para que se marchen. Sí, tenemos de todo. Vale. Pero ya vale, no. Antes de que disertéis, os envío yo por fuera. Vale, extraemos a las fuerzas de la justicia. 5 informe, 15.000, Vale, me quedo esta. Sí. Aquí tenemos alguna otra, vale, ok Hoy oh, es que esta la tenemos a medias, vale. Desafiar a Olga, ocho guardias, cuatro guardias, necesitamos muchos guardias, eh. Elimina toda tensión, seis botones. A ver, ya basta ¿eh? de disertar, ¿no? Por favor. Vale, seis botones. Vale, ya tenemos a Elibarracuda otra vez entre nosotros. Qué gusto de tenerte aquí. Vale, elimina toda la tensión poco a poco. No, es que combustible tenemos. Elimina la tensión, tres botones. ¿Esto qué es? Dos Nos faltan un montón de guardias, tú. Vale, aquí sí que necesitamos eliminar toda la tensión. Vale, luego la, la lanzaremos... Vale, aquí que tenemos 10 trabajadores. Si es que nos podemos comprar a Tocateja. Vale, vamos a comprar esta que son 30 informes. 41 tenemos por el momento. ¿Qué nos podemos quitar de en medio aquí? Venga, pues voy a traerme 10 trabajadores. Vale, nos hemos quitado toda la tensión de golpe. Uh, se ha interrumpido el entrenamiento de la guardia. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ha recibido la influencia de Iván. Ah, bonitino, bueno, porque lo han. Eh, te vas a marchar. Iván, cárgatelo. Dale, galor, Iván. Uh, lo mataron fuera. Pues fuera lo matamos. Vaya. Nos han detectado. Vale. Eh, captura. Capturar... Bueno, vamos a matarlos a todos. Lo que pasa es que no tenemos guardias. Uf, bueno, vamos a ver si con él y todos hacer algo. Vale. iban vete para acá. Vale, ¿qué más tenemos? A este nos lo vamos a traer para acá. Vale, le lavamos el cerebro. ¿Tú estás disertando? Dime que no Vale Necesitamos entrenar guardias a toda pastilla, ¿eh? ¿Y esta está parada porque. ¿Ya tenemos suficientes guardias? No Nos faltan muchísimos guardias, ¿eh? Pero muchísimos Maquinación completada, vale, ¿dónde? Vale Vale, trabajadores. Uf, ¿qué es esto? Vale, se ha unido a nuestra causa, perfecto. Uh, vale, es ok, esto sí queremos mejorarlas. Es que nos cuesta un montón mejorar. No, ni de milagro. Y esta, está sí, pero no queremos quitarnos. Hay una maquinación en marcha en esta zona, vale. Es que perder guardias es horroroso ahora mismo. Sí, y, y todas las misiones son absolutamente de perder. Uh, vale, te lo compro. Vale, nos entendemos. Eh, vale, señores. Llegado a este momento de la serie, he encontrado un botón que nos facilita cómo... Eh, ah, ah, vale, ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Faltan guardias y mercenarios a tu Pero muchísimo. Vale, bueno, por lo menos la zona de entrenamiento funciona. Está trabajando en ella. Vale. Vale. Eli usa oh, tu pistola. ¿Cómo Iván? Ah, bueno, está pulido. Venga, eso es la seguridad. No es para menos gente. Vale, perfecto. Es que lo de Olga es horroroso. O sea, hay una cantidad de gente ahí en medio brutal. Vale, ¿qué más? ¿Qué más vamos a sacar? ¿Qué, qué, en, ¿Qué tenemos en falta de sacar? Mercenarios no hay a tope. Vale, vamos a meter más, más zonas dentro de entrenamiento de guardia, tío. Para, sa para sacar a... Pero vamos, como si fueran... Vamos a sacar guardias como si fueran churros. Uh, ¿Una trampa ha sido trigareada? ¿Dónde? Vale, son ¿no? avisos random entre comillas. ¡Uh! Vale. El lanzallamas de la pared. Perfecto. Vale, paramos, paramos, paramos. paramos ¿Qué más vamos a hacer? Uy, ¿esto qué es? Peaje. Hace unos tiempos impide cualquier avance, a no ser que la víctima se rasque el bolsillo. El mal en estado puro. Es maravilloso, tú. Vale, ¿por dónde vamos a tirar? Como en un principio nos queda poco para, supuestamente, iniciar esto, que es un disparo de prueba más, vamos a coger... Servidor informático, vale todas estas que son de nivel 3 que nos van a costar más que son más complicadas, vamos a activar esta de las pizarras diría yo, no, es que las zonas exteriores están bastante bien, entrenamiento básico, instrucción al mal, pizarras blancas, camas grandes, mesa de guardia avanzada o videojuegos, muestra de tejido orgánico, Vale, vamos a meter esta que al fin y al cabo aumenta la moral Me gusta Y creo que las muestras de tejido precisamente es lo que ya tenemos activo Vale, o sea que no se tiene que cambiar Ni los genios de sitio Vale, perfecto, maravilloso Estupendo Ahora vamos a meter objetos Estos, bueno Asesino en serie De forma Más vasta imposible Aquí no lo podemos meter Porque aquí no puede ir Ah, Porque está la maldita cámara ¿Vale? Aquí te voy a mover ¿Vale? Y vamos a meter el lanzallamas aquí Bueno, modo terrorista absoluto ¿Vale? Y vamos a clavar otra cámara aquí en esta zona ¿Aquí se puede poner? ¿Por qué no? Eh... Ah, porque ya tengo... Uf. Esta cámara es brutal. Vale, pues ahí que va. Confirmamos todo. Vale, Iván. Rey. Vale, gracias. Vale, vamos a volver al mapa Mundi. Ya que tenemos todo eso más o menos por la mano. Volvemos al mapa Mundi. distraer las fuerzas de la justicia, no, estos son materiales, requisitos, tres guardias, no, no, no, a ver, continuamos oh, bueno, aquí podemos eliminar tensión, eliminar tensión poco a poco, pues venga, dale, aquí, este está clausurado, aquí no hay nada, aquí ojo, ¿dónde? ¿Por qué? Están saltando trampas, tío. Oh. oh, de la piña que se quiere marchar de la base. Capturarlo. ¿Por qué? La gente se quiere marchar de nuestra base. That minion... yeah. Antes de que se marchen, los reventamos. Corriban. Venga. No, no, hay ningún de desleal aquí Todo, Cualquiera que trate de huir debe morir Venga, y tú también, por te lo pensado Maravilloso Venga, que no, no ganamos para recoger bolsas de cadáveres tú la pregunta es: ¿por qué se está marchando la gente? Vale, espérate. Vamos a bajar al piso 3. Vamos, al igual que pusimos aquí una de estas. Cafetería, vamos a poner una zona de estas. Exacto. Que claro, si no cuidamos de nuestros esbirros. ¿quién, ¿Quién lo hará por nosotros? Por pues nadie. Así que mejor cuidarlos. Vale. Objetos. Entonces, procedemos. Ponemos una puerta aquí. Maravilloso. Y una. Y dos. Y tres. Y cuatro. Cinco. Seis. Triggered. Vale, vale. Escúchame. Vale la pena. Rotar esto así. Vale, rotar esto así. Vale. Y pegamos esto aquí en este lado. Vale, vale, vale, vale. Perfecto. Maravilloso. Ah, sí, sí. Y da para poner... Otro aquí. Eso es. Y otro aquí. Vale, perfecto. Y quien quiera que venga y se entretenga. Vale, maravilloso. Y la gente que baje. O sea, el piso 4 está disponible para quien quiera. Que no sea por falta de ingenio. Que no sea por falta de, de relax. De no sé. Lo tenemos... Todo a nuestra disposición. Quien no se relaja? porque no quiere? Vale. Vale, vale. Perfecto. Vale, ok. Continuamos. Vamos al mapa mundi. ¿Qué más queremos? ¿Dónde están? Las de la justicia. Estas es que son de las importantes. Recompensa cinco botones. Te lo compro. Todas estas hay que estar al tanto para llevárselas ¿eh? Vale, uy aquí Olga Miedo me das, hija Elimina la tensión, elimina la tensión Vale, perfecto Esta fue completada Ocho guardias Vale, distraer a los guardias Vamos a quedarnos con esta Me da igual literalmente la otra misión Confirmad, confirmamos Uju, que ha salido aquí Uh, paz vital, ¿vale? Bueno, ok, ya arrancaremos esa misión Uh, aquí también, sin recompensa Investigación sin etra. Resolver amenaza Uf, muchas cosas están saliendo de golpe Vale, vale, bueno, se gestiona Vale, cinco guardias, perfecto Todas estas me las quedo Uh, distraer las fuerzas de la justicia más uno Perfecto Aquí no tenemos maquinación activa. Vale, vale, vale. Entonces, genial. ¿Podemos abortar? No. Vale, da igual. ¿Aquí qué hay? ¿Sin recompensa? ¡Uy! bola de demolición. Esto hay que resolverlo inmediatamente. Vale. Vale, vale, vale. No, entonces ya son... O sea, son ya menos interesantes, la verdad. Bastante menos. ¿Podemos aquí meter una de nivel 3? No por la de los técnicos. Vale. Bueno, ok, aceleramos. Y la recuperaremos. A ver, ¿dónde está el helicóptero? Ay, que le di a la pausa sin querer. Venga. Venga, venga, ha venga. Tratado. Se activa una trampa en el piso 4. Porque tenemos tantos desertores, tío? Todo, todo el mundo busca relax. Tanto tardan en llegar a bajar al piso 4, o sea, a bajar al piso 3 para tener relax, ¿Por qué no vienen aquí. ¿Puedo meter aquí cafetería? Yo creo que es a lo mejor lo que pasa, ¿no? Que, que tienen todo como demasiado lejos. Y no. Bueno, no, mira, bueno, ya bajan, ¿eh? Han, han venido aquí a drede. Ostras, toda la tropa, tú. Vale. Vale, bueno, está bien, está bien. Está sin recompensa. Ah, bueno, estamos en ello. Vale. Uf, pues cu cuesta, ¿eh? Cuesta resolver las misiones, tú, que no viajamos. Vale, en el piso 4, pero esto es gente que está tratando de huir. Bueno, poquito a poquito. Dios mío, cuánta deserción. Y no, no acabamos de limpiarnos las bolsas de cadáveres, ¿eh? Por bolsa de cadáveres. Es que la mitad de cositas las tenemos bloqueadas y es horroroso. Uy, 11 de electricidad solo, ¿eh? Muy poca energía tenemos con eso. 8 de electricidad. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, que esto nos va a estallar en la cara. Vale. En el piso 1 que hay. Pues el fin del mundo. Vale, vamos a ello. Vale, ok. Vamos a meter el piso 1, que aquí como tenemos también la mitad de, de construcción. Vale, esto no se va a poder construir, pero toda esta zona sí. Puf, puf, puf, puf, puf, puf. Vale, vamos a aprovechar toda esta zona. Eso es. Eso es. Así, a lo ancho. O sea, a lo ancho, a lo largo. Vamos a construir aquí pasillo. Vale me voy a quedar aquí una columna vamos a meter aquí una puerta de estas de las potentes bueno pues nada, no, hay que meter una más de piedra aquí vale y ahora ponemos, añadimos una de las puertas vale vale y aquí en este tipo de sala vamos a añadir a la electricidad a más no poder. tal que Vale. así bueno, apurando el borde no, pero este cabe, maravilloso vale, vale vale y no cabe vale venga al siguiente, vale Uf, girarlo es un poquito atentado vale, vamos a nada, expandimos por aquí un poquito y lo enchufamos así y ya está Pues tengo que hasta que no tenga las mejoras mineras poco vamos a hacer con esto. Vale, así está bien. Con esto tenemos bastante energía. Eh, será por dinero. ¿Será por dinero? Ay, no. Vale. Vale, vamos a colocar aquí más, aquí más. No, ahí no tienen forma... Bueno, pues entonces los relleno. Mira, más rápido. Ah, apañado. Así es menos que tenemos que gastar en perforar. Y ya está. Vale, esto está bien aquí. Y ahora es este. Este y... Podemos mover este. Vale, y podemos poner aquí... A ver, vamos a ser listos. Vamos a... Poner el tipo de sala este aquí. Y... ¿Por qué no me deja poner? No me va a dejar... Bueno, vamos a ponerlo entonces aquí, en la puerta. Por lo que pueda pasar. Y a lo mejor cambiar este un trocito así. De tipo de sal y metemos aquí... Uno, dos, tres y cuatro extintores. Vale, por si acaso... Confirmar. No es posible confirmar cambios de casilla. Uh, vale. Esto va así. Vale, perfecto, confirmamos. Vale. Y para adelante. A ver... Lo que tardamos en poder meter esto aquí. Vale. Hombre, a ver, para mí es importante ¿eh? que, que construyamos esto. Porque si no estamos bastante, bastante mal y sin energía. A ver... La detenemos, por favor. Pero tú también te quieres marchar, hijo mío. Madre mía. Vale, ya tenemos esa mejora. Vale, perfecto, capturado. es que las trampas no se activan por la cantidad de... ...de transiciones que hay. O sea, de transición, que hay mucha gente pasando justo por aquí... ...y es horroroso, porque no se pueden activar las trampas... ...porque están todas conglomeradas ahí en medio, pero bueno. Vale, tenemos que tratar de mejorar la vitalidad de nuestra gente. Opa, bueno, tú, tú intentaste huir, pero no pudo, no pudo ser. Eh, vale. Bueno, la gente baja a relajarse, ¿eh? yo um, les mola esta zona Oh, pero llegan antes a, a marcharse porque les falta moral Que no, por... Bueno, entonces estuvo bien la investigación de videojuegos Vale esto, Uy, esto lo tenemos todo congelado Sí O sea, literalmente, no hemos aún marchado A esas misiones No sé qué está pasando, porque estamos tardando tanto en ir Pero bueno Has been triggered. Vale, ¿cómo vamos en el piso 1 Estamos construyendo esto Vale, tenemos Mejora la moral de tus espíritus de ciencia con Conquista el mundo, el videojuego Vale, y la menú de investigación ¿Cómo podemos mejorar más dibujo artístico? Mejora la moral de tus espíritus de engaño Mejora el ingenio de los trabajadores No, ingenio la verdad es que no necesito Necesitamos moral Vitalidad de los espíritus de ciencia Cuesta de guardia avanzado. Este no lo tenemos. Condensador. Eh, no, esto no es esbirros. No tenemos algo por aquí. Aumento en 50. Moral del genio. La vitalidad. Mm, mm, mm, mm. Lugar te para los lugartenientes. Bueno, como aquel. Pero no, no podemos mejorarlo de ninguna forma. Es horroroso. Fusiles. Uh. Uh, uh, uh, uh, Investigar estas mejor están muy bien. Vale, vamos a meter porras aturdidoras. ¿Esto qué son? Analizador de impactos y este también. Vale, pizarras blancas. Vale, pues vamos a meter este... A los lugartenientes... Mejores a los lugartenientes. Es que estos son para el genio. Vale, vamos a meter las porras aturdidoras, si hace falta metemos también más, más bancos de datos, pero vale, vamos a hacer el, el swap Vale, venimos aquí, apagamos esto Vale, apagamos esto, apagamos esto y apagamos esto Y estos son los analizadores de impactos Vale, vale, y... vale, perfecto Ok, ¿qué cosas tenemos nuevas? Aquí en la cafetería objetos, videojueguitos, dios, ocupa un montón, pero una burrada ocupa esto. En el piso 2 nos cabe, no, en el piso 3 nos cabe, vale, vamos a ampliar esto aquí, cafetería, vamos a estirar esto aquí, vale, y vamos a meter aquí los videojueguitos, dios, cabí, de milagro, eh. Vale, vamos a ser listos Vamos a meter aquí también decoración Vale, vale Esto no nos sirve para nada Esto no nos sirve para nada ¿Por qué no puedo colocarse aquí? Así que me deja Vale, sí que me va a dejar, vale, vale, vale, a perfecto uh, uh, uh, in uh, uh, uh, uh, Un incendio en el piso 4, ¿Dónde? Ah, vale, todos los fuegos se han extinguido, maravilloso Vale Vale, pues a ver si podemos equipar a esta gente con, con los equipos Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Esto no se ha mandado aún? ¿Qué está pasando, tío? ¡Ahora salen esbirros! Es que van súper lentos. ¡Oh! Uh, ¡No se ha completado! Ha llegado un grupo de superagentes. Vale. Un, un grupo de superagentes y un grupo de soldados ¿Qué? ¿Pueden pasar más cosas en esta base? ¿Dónde están? Estos están aquí abajo aún Ah, bueno, acaban de subir, supongo ¿Hola, qué tal Vale, bueno, hemos recuperado Hemos recuperado bastante uh. Uy, bo, la demoledora ¿Dónde está esta mujer, eh? 83 esbirros, ¿podemos comprar? Trabajadores 29, contrata ya Vamos a contratar ya Unos cuantos Unos cuantos, eh uh, ¿Por qué? Ah, bueno, da igual, si lo generamos bastante fácil el oro ¿Dónde está la demoledora? Eh, tengo, tengo miedo, eh, uh. eh alerta roja Eh, eh, eh, por qué corren tan rápido? Dios, es que además no los ves. Venga, te pues los tenemos. Uh, aquí como hemos perdido esto Vale, vamos a construir No es lo mejor, pero vamos a construir Mientras estamos bajo asedio Vale Probablemente Es tema de De incendios Pero bueno, dice que no tengo oro No sé yo muy bien cómo ni por qué Vale Venga, vamos acabando con el resto. Ah, si me tallo, lo hemos perdido. El atacador, porque no hay celdas funcionales. Vale, vale, sí, en la roja, porque está aquí todo este follón. Hay que mejoraros, sea, hay que tirar por la ciencia y hay que ser capaz de sacarlo todo. Porque. O sea, mejora un montón, por el hecho de que no tenemos gente aquí parada. Eh, Ellie, barracuda. Claro, es que si quedan aquí, y es, si no, están parados. Si tus minions son tan fáciles... Si sí, pues tus son así de endebles, no veas es que además tengo que enfrentarme a ti. ¿Dónde está esta mujer? ¡Dios mío! ¡Aquí! ¿Y hey, este ataque coordinado? ¿Por qué? ¡Uy! Uh, la demoledora, y tú Eh, vale Iván. Me voy a comer Dos a secuaces y aún llega tiempo para desayunar En casita, tío, o sea, además la palabra con un martillo ¿Qué ¿Qué pasa aquí? Y no la pillamos, eh. Vale, se marchó. Vale, y aquí qué pasa. Eh, vale, la nos lo traemos para acá. Eh, y va. Venga, por favor. Uh. Vale. Madre mía, menuda locura. Ok. Vamos a... Nos pasamos un poquito, un poquito del tiempo, pero me sirve. No tenemos maquinaciones, esta no la podemos lanzar porque no tenemos guardias. Vale, bueno. Cinco guardias, te lo compro. En el momento en el que haga falta. Tres botones y todo esto, te lo compro. Bueno. Bueno, bueno, bueno, bueno. No podemos mejorar... Es que nos falta... Tenemos que sacar muchísimos más... Eh, redes criminales. Aunque sea por tenerlas ahí y ya, y ya está. Vale, por lanzarlas, eh. Vale, ok. Bueno. Ya más o menos tenemos una zona como de... ¡Hola! Vale. Hay que revisar cómo tenemos ubicada la base para que nuestros minions... Eh, escoltarme esta mujer aquí Escoltarme esta mujer aquí Vale, y lo trabajamos Mejoraremos esto Está claro que lo que nos hace falta O nos hace bastante falta Es tener una capacidad de producción brutal A nivel de eh, De mover esbirros que, que, que podamos convertirlos rápidamente Que no se nos marchen, etcétera, Y que tengamos un flujo positivo de dinero tenemos energía, yo creo que vamos a tirar por más máquinas tragaverras. Y así ganamos dinero. Pero todo esto será en el próximo capítulo. Llegados hasta este punto, eh, recordad, lo de siempre, tenéis todo, todo, todo, todo en la descripción. Así que pegadle un ojo y ya sabéis, nos vemos en el próximo capítulo. Venga, hasta luego. Adiós.